Hace, hace ya más de un año que se aprobó por unanimidad eh, en el Pleno del Ayuntamiento de Coim nuestra moción al pan de Coim, trigo de la jara y harina de cone. No es infrecuente que mociones como esta, con el apoyo de todos los grupos políticos, se queden en el cajón. No decimos que sea el caso, pero mm, estamos viendo que mm, quizá no ha fructificado lo que se pretendía. Lo que, prese, lo que se pretendía no era otra cosa que eh, en La Jara se sembrara el cereal, que luego molieran los molinos de coín y se transformara en nuestras panaderías en el afamado pan de coín. Lo cierto es que no debería ser demasiado difícil, pues en este caso es que lo tenemos todo. Están los terrenos agrícolas, está la industria, está el comercio local y además hay un producto con una imagen de marca que es el pan de coín envidiable. Muchas veces cuando hablamos de soberanía alimentaria, variedades de semillas autóctonas, kilómetro cero, comercio local, apoyar y mantener eh, las zonas de huertas históricas, soberanía, soberanía energética, autoabastecimiento, generación distribuida, parece que son cosas poco importantes y que no nos afectan. Sin embargo, son las recetas frente al calentamiento global, la dependencia energética, los elevados costes del transporte y de la factura eléctrica el empleo precario, etcétera. La ciudadanía puede, además de votar cada cuatro años, preocuparse de qué come, de qué comercios compra, a qué restaurantes va, qué ropa viste, con quién contrata su electricidad, qué movilizaciones y manifestaciones apoya, pero son las administraciones públicas, los gobiernos, tanto locales como autonómicos y locales, quienes tienen que aprobar y poner en marcha las políticas que nos permitan tener un futuro defendiendo el bien común. Hemos invitado a participar con nosotras en esta rueda de prensa a dos colectivos que desarrollan eh, parte de su actividad en Coín, porque creemos que tienen mucho que decir sobre estos temas. Son la Asociación Valle Natural Río Grande y la Asociación Algarvía en Transición. Nos gustaría mucho que en el próximo pleno del Ayuntamiento de Coín eh, el equipo de gobierno nos dijera que la moción de la que, esta de la que hablábamos al principio ya está en marcha y que se va a empezar a cultivar en La Jara el cereal para utilizarlo en esos molinos y eh, poder terminar haciendo también el pan de Coim. Si no es así pues vamos a volver a ofrecerles nuestra colaboración para intentar llevar esta propuesta aprobada recordemos por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Coín a buen puerto. Bueno, soy Miriam de la Asociación guardia en Transición somos una asociación de transición es decir, eh, un movimiento internacional que empezó en eh, 2008, en Inglaterra, y lo que es importante para esta asociación y para los, la transición es devolver a una economía local, es decir, producción, es decir, también que la, la gente puede estar en contacto y producir y estar a nivel local. ¿Por qué? Porque lo que podemos ver por el momento, estamos en un colapso con todo lo que está pasando de la energía de, cada uno sabe que cuando hay que ir a otro sitio ahora se, se ve primero de la gasolina que hay que consumir mm -hmm. por eso lo la, la importancia de volver a nivel local como asociación hemos desarrollado unos proyectos por ejemplo una red de consumo eh, también un mercado local que la gente puede intercambiar producto y pagar con una moneda local. Y también un proyecto que se llama Huerta Integral y que va muy bien con lo que estamos hablando por el momento de, de, este, de este proyecto, de decir que hay que hacer algo de la cara y de producir trigo, producir cereales, que va a permitir de hacer un producto típico de coin. Porque eso es lo, lo que necesitamos, de tener este, este producto próximo que puede conducir a la autosuficiencia. Eh, de eso yo pienso que como asociación podemos apoyar de una manera o de la otra con IDEA para desarrollar este proyecto. También con un banco de semillas que se puede hacer. Por ejemplo, hay, por el momento tenemos seis eh, variedades de semillas de trigo de la zona que se puede eh, recolectar y que podremos, que podremos a este momento poner en marcha en este proyecto. Por eso yo pienso que es importante ahora que el ayuntamiento puede, puede ayudar a, a poner eso en marcha y que es urgente de la situación que vivimos actualmente, que en Coín tenemos todo lo que necesitamos y que se puede hacer de la autosuficiencia, claro. Hola, mi nombre es Eva García Domínguez y vengo en representación de la Asociación Valle Natural Río Grande. Eh, eh, quiero agradecer eh, a Unidas Podemos Coim por habernos invitado esta tarde a esta rueda de prensa. Eh, igualmente eh, agradecería y quiero invitar al resto de partidos políticos eh, de coín a hacer lo mismo. Estamos abiertos y a a hablar, a conversar y a proponer y explicar nuevas cosas y, y participar, la, la participación de la ciudadanía en un principio. Y bueno, pues vengo en representación de la asociación, una asociación que nace hace un año para poder proteger nuestras tierras, por, para poder poner en valor todo la riqueza que tenemos eh, en Coín, que es inmensa. La localización es perfecta, tenemos unas tierras impecables, siempre ha sido productora agrícola de las mejores que hay en Málaga y eso pues es algo muy, muy grande que no podemos perderlo. Y más en estos momentos, no podemos perder esa soberanía alimentaria, esa soberanía en nuestras tierras, no podemos dejar todo eso en manos ajenas a que estas manos vengan a tratar con nuestra energía, ya lo estamos viendo cómo está subiendo la factura de la luz, en las tierras no, tenemos que empoderarnos como pueblo y salir y luchar por lo que tenemos, no podemos perder lo que con tanta lucha a través del tiempo hemos conseguido y dejarlo ahora en manos ajenas el año pasado se presentó una moción en el Ayuntamiento de Coín y queremos que esa moción salga ya. Eso tiene que ponerse en marcha ya en nuestras tierras y aquí pues viene mi compañera Toñi, en representación como agricultora, para hablar un poco más sobre la agricultura y sobre eso. Eh, mi nombre es Antonia Lucena Hola, buenas noches. Soy agricultora de aquí del pueblo, monto todos los domingos en el mercado de productores. Y la verdad que la moción que se presentó está muy bien, pero la agricultura necesita un cambio integral y para ello necesita la ayuda de la Administración. Sin la ayuda de la Administración no vamos a ninguna parte. La prueba la tenemos ahí en la promoción que se le hizo a la aceituna loreña y al tomate de huevo de toro que fue muy buena y desde entonces pues se ha hecho famoso, por lo menos nacionalmente. Todo el mundo conoce el tomate huevo de tuero. Entonces tenemos que conseguir lo mismo, que suceda lo mismo con, con nuestros cereales. Tenemos unos campos de cereales estupendos, que se han cultivado históricamente, llevan miles de años cultivándose de cereales, y no, no le sacamos partido, el partido que tiene que tener. Eh, para eso necesitaríamos, por ejemplo, de en ecológico, que es lo que ahora está más. No nos va a quedar otra, porque con el, el, los precios que tienen los, los, los insumos que se les, se les pone, no, no hay otra forma de llevarlo para adelante. Y además, el precio va a ser más alto, va a ser mejor para el agricultor. Entonces. Mmm, eh, necesitaríamos, por ejemplo, de, de, la, de la administración, una agilización para las certificaciones de, de, de agricultura ecológica, porque siempre son embrollos. Eh, adquisición, que se hiciera por parte de la administración también, una adquisición de, de semillas, por ejemplo, las semillas que ha hablado antes Miriam, que ya sabemos personas que tienen un banco de semillas antiguas, hay variedades de trigo antiguo que se ha cultivado aquí toda la vida en la zona, una formación, porque sin formación no vamos a ninguna parte, y no sé, podríamos empezar ya, podríamos empezar ya, porque mmm, ahora que ha llovido podemos sembrar un poquito de garbanzo, sí, el garbanzo también es un, un, una, un, algo que se ha sembrado aquí siempre, entonces ¿por qué no empezamos ya? ¿por qué lo vamos a dejar para el año que viene?